Hola Piscis, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este tu espacio de Biosabiduría Ancestral Entregándote en este momento tu guía del alma acerca del dinero La parte económica, las finanzas, cómo te estás moviendo, qué hay que trabajar Para que esto se active o reactive de manera positiva y a tu favor Gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita Y bueno, vámonos en esta disposición de ser el medio por el cual los arcángeles se estén comunicando contigo el día de hoy. piscis que recibas esta información de manera fluida y directa para tu alma. Y si está en mis manos entregarte toda esta ayuda, ¿por qué no hacerlo? Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué es lo que te están diciendo el día de hoy tus arcángeles. Vamos a ver, te voy a poner por aquí. Voy a sacar las primeras seis cartas. Estas cartas que nos hablan de tu presente y tus resistencias. Vamos a ver. Muy importante que... Recuerdes que esta es una tirada general, por lo que puede o no ajustarse a tu vida. Y también... Es importante, recuerdes que esto no es una adivinación de tu futuro, lo, lo que quisieras saber qué es lo que va a suceder, puesto que eso es responsabilidad tuya. Aquí te damos la pauta, te damos la guía sobre tu presente y las resistencias que hay que trabajar para que puedas saber qué resultados vienen. Sin embargo... El futuro solamente lo construyes tú a través de la infinidad de posibilidades que el universo te entrega. Vamos a ver, en tu presente tienes la guarida del dragón, el desierto seco, cabalgar sobre las olas, en tus resistencias existe el vuelo, existe la soledad de cabeza y existe la tierra de los fantasmas. Ok, ¿qué quieren decirte con esto tus arcángeles? Bien. Hay un momento en la vida, Piscis, en la que a veces la economía se ve estancada no por un tema negativo, sino todo lo contrario. Para que descubras tu potencial, para que descubras sobre aquellas necesidades que puedes estar experimentando, para que descubras realmente quién eres y hasta dónde puedes llegar. Y eso es lo que estás experimentando en este momento, Piscis. La guarida del dragón nos habla de entrar en esta comunión contigo mismo, contigo misma, para que seas honesto, honesta, sobre el camino que realmente quieres vivir y experimentar, ¿ok? puesto que eso está impactando tus finanzas. ¿Y a qué se refieren con esto? Si estás en un empleo donde no eres pleno, es momento de tomar una decisión. Y esta decisión implica responsabilidad. ¿Ok? Responsabilidad de reconocer tus verdaderos deseos. Reconoce si estás en una zona cómoda. Reconoce también cuál es el principal motivo por el cual te mantienes en un lugar que no encanta. Y suéltalo. Mueve. Ahora, si estás en un momento eh, como empresario, como empresaria o emprendedor, es importante que empieces a revisar si el giro en el que te encuentras realmente es el que quieres seguir o si hay un momento en el que o ha habido algunas ideas que te gustaría implementar o modificar ese rumbo. En la vida todo cambia, Pisces, y está bien si en este momento quieres darle un nuevo giro a tu empresa, un nuevo giro a, a la forma en la que estás generando ingresos. Este nuevo giro o estas nuevas ideas es importante que las consideres, que las consideres para darle como un giro diferente a la forma en la que estás generando ingresos, Piscis. porque Porque tienes en tu presente la carta del desierto seco. Y en este momento eh, es como las... La vegetación que hay en el desierto se, es, es como moldeable, se va acoplando a la forma o a las formas en las que se le presenta la vida, sin embargo sabe que en su interior tiene todo lo necesario para subsistir y en este momento en tu economía Pisces tienes todo lo necesario para salir, para brillar y eso está en tu interior. ¿Ok? Esos sentimientos, estas sensaciones de darle un giro diferente a tu vida, como con mayor creatividad, eh, como enfocándote a lo mejor en la tecnología, sabiendo más cosas, y todo esto que se te presenta en la vida, es muy importante que lo consideres. Sobre esa línea, sobre esa nueva energía, sobre esa energía alta, vas a sentir cómo esta economía se reactiva se mueve a tu favor y vas a sentirte cabalgar sobre las olas, como si estuvieras surfeando, ¿no? Como si ya dominaras las olas y so solamente te dejaras llevar por la fuerza del agua. Eso es lo que estás viviendo en estos momentos, Pisces. Por otro lado, si eres de las personas que por hoy no tiene un empleo, no tiene un ingreso, de la misma manera te invitan a revisar realmente qué es lo que piensas de ti. Si estás pensando de ti en abundancia o estás pensando desde la escasez, desde el miedo, desde el no puedo, desde la duda. Si tú estás vibrando desde esa energía, es un poquito complicado que te lleguen las oportunidades porque tú mismo te estás bloqueando a ellas. Si estás vibrando desde esa energía, te invitan a cambiarla, a preguntarte el cómo sí, ¿ok?, si tú empiezas en una libreta a escribir el cómo sí, y dejas que fluya la información desde tu interior, te darás cuenta cuántas posibilidades tienes de generar ingresos mientras se da aquella oportunidad que estás esperando. Puesto que las posibilidades son infinitas en este mundo, Pisces. Ahora, tus resistencias. Justamente ante situaciones que se estén como tornando un poco movidas, Estás posiblemente enfocándote en lo que no hay, en lo poquito que no hay, más que en lo que sí hay, en las infinidad de posibilidades que sí tienes. Y eso te lo dicen con esta carta del vuelo. Te dicen, imagínate que eres este caballito, este unicornio que está volando por encima de todas las situaciones que se están presentando. ¿Qué es lo que verías? ¿Qué verías? ¿Más problema o verías mil soluciones? ¿En qué te enfocas? No te enfoques, te invitan aquí a evitar enfocarte en el problema. Más bien enfócate en soluciones, Pisces. Sobre todo porque si tú te sigues enfocando en el problema, te vas a llegar, va a llegar el momento en el que te sientas solo, como si estuviera distorsionando, como si estuvieras haciéndole caso a esas dudas que te llegan de ti mismo, de ti misma, y entonces te metes a un círculo vicioso. No te resistas a soltar esas creencias de ti La tierra de los fantasmas se refiere justamente a estas ideas que te hablaban en esta carta Ideas como el no puedo, el no es suficiente, el no voy a saber cómo, el qué va a pasar si sí. Te dicen, suéltalas En este momento tus arcángeles te invitan a soltar todas esas ideas limitantes de ti mismo, de ti misma Y te piden que les abras las puertas para que juntos, en equipo con ellos puedas ver las opciones que hay para ti si tú te permites conectar con tu vida, conectar con tu alma, conectar con esa divinidad vas a entrar en un cambio totalmente positivo en tu vida, en la parte económica, Piscis. vas a tomar un giro completamente diferente es muy cierto se está gestando en ti este, esta metamorfosis, este cambio porque ya lo deseas porque ya deseas cambiar posiblemente de trabajo, porque deseas una nueva posición en la empresa, porque quieres implementar creatividad en tus negocios, y esto es un sí. Esto es un sí, suelta estas ideas limitantes acerca de lo que está sucediendo hoy en la en la, en la mmm, humanidad, en lo que te dice la televisión que está sucediendo, porque en realidad... Las opciones, los, las soluciones siempre están ahí. Solamente es que las tomes. Tienes la carta a tocar fondo en estos eh, resultados posibles una vez que sueltes esas creencias. Y sí, una vez que sueltas las creencias te das cuenta que no hay nada más que creer negativo de ti. Y lo único que resulta y la única paso a seguir es mirar hacia arriba, mirar hacia la luz, creer en ti. Sacar tu potencial, sacar tu poder interior Sobre eso, la creatividad en tus negocios Le va a dar un giro completamente diferente Y te invitan también a hacerte amante de la tecnología Si es que eres de las personas que está un poquito resistente a involucrarse en la tecnología Hoy te dicen, es el momento para que quites esa creencia, para que quites esa resistencia, porque a través de la tecnología tus ideas se pueden monetizar más rápido y de una manera masiva. ¿Ok? Si hoy estás vendiendo 100 pesos con un artículo de boca en boca, de visita en visita, te invitan a darle una checadita a las opciones en tecnología que tienes, porque esos 100 pesos que vendes hoy los puedes... En el mismo tiempo los puedes multiplicar y no vender solo 100 pesos, sino 100 mil pesos en ese ratito. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, Piscis, nos conviene involucrarnos en la tecnología. Finalmente te regalan el rescate ante esta decisión que tú tomes de involucrarte más en la tecnología y en el avance tecnológico en tus negocios, en tu empresa, en tu parte profesional... Solito vas a brillar y solitas las opciones y nuevas formas de ingresos te van a llegar. Así que abre las puertas a la corte celestial que te acompaña y abre esa puerta de la tecnología que te recomiendan hoy para que empieces a impactar de manera positiva tu vida y la de quienes te rodean, y sobre todo de la humanidad con lo que tú ofreces, con lo que tú sabes y con lo que sabes que tienes dentro de ti. Gracias por estar aquí, Pisces. Te mando un abrazo de mi alma a la tuya. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, porque de esa manera vas a estar recibiendo estas guías constantemente. Te mando un beso. ¡Mua!